Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí con Blanca Paloma. Ya teníamos ganas de estar con ella. Y yo con vosotros, ¿sabes? Pues bueno, por fin. Por fin, <risa> sí. sí, sí, sí, qué ganas tenía. Bueno, pues si quieres, di para quien no sepa quién es Blanca Paloma. ¿Quién es Blanca Paloma? Blanca Paloma. Bueno, vengo de, de Pellizcaros, espero, ese corazoncito en la, en la edición anterior del Benidorm Fest, con secreto de agua. Y este año, pues repito, con EAEA Ea y con las mismas ganas y el mismo respeto. ¡Qué bonito! ¿Cómo es la, el momento en el que presentas el año pasado la canción Secreto de Agua? ¿Y este año te animas a volver a, a enviar la canción EAEA? Ea". El año pasado me llamaron ellos porque la canción estaba en RTV Play, la plataforma donde está el contenido online de Televisión Española, y la canción era la, la cabecera de una serie, de una sí, docu-serie. Entonces, bueno, me llamaron, fue una sorpresa, y ahí mi debate interior de, de después de, de muchos años sin, sin ver televisión, uh -huh. desde los 17, a estar dentro de la televisión. Y una vez lo, lo, lo comprobé, di el paso al frente para, para probarlo, ¿no? Porque uno uh -huh. nunca sabe lo que es hasta que, hasta que lo hace, ¿no? Sí y fue un reto que, que me ha aportado muchísimo, del que he aprendido tanto, que por eso he querido repetir, y sobre todo porque desde que terminó Baylor Fest estuve bueno. trabajando muy duro en las, las nuevas canciones sí. para tener un repertorio propio, para hacer con, conciertos este verano y salieron dos canciones que eran claramente candidatas. Bueno, sí. Así que con el productor José Pablo Polo Decidimos para adelante porque igual, Ajá. aquí hay posibilidades. Sí. Entonces, bueno, esto pinta muy bien. ¿Yo? Sí. Si no estuviera convencida, te digo, no lo hubiera presentado. Muy bien. Entonces, Eurovisión, Eurovisión ¿por qué? qué? ¿Qué te hace ir a este camino? ¿Te vas a quedar con solo la proyección del venidor Fest o tu objetivo es Eurovisión? Bueno, este año yo creo que mis ambiciones han, han crecido, porque el año pasado era todo tan nuevo para mí que con defender eh, la canción y estar a la altura y llegar a la gente, para mí era un objetivo más que, bueno, era un éxito, ¿no?, y que la gente me conociera, pero es verdad que, que se me han ido alimentando esas eh, ganas de llegar a más gente, ¿no?, sí. final. Eh, es una, una ventana, una plataforma para que llegar al mundo, ¿no? Casi. Sí. Y, y es que esta canción, estoy... apuesto mucho por ella, oye. Sí, ¿tú sí. crees que, aparte de aquí en España, en Europa, va a traspasar la pantalla, van a entenderla o a o nunca, empatizar con ella? Nunca se sabe, porque es verdad que, bueno, es una, una propuesta especial. Sí. Mm. Tiene mucho significado. Sí, es verdad por, que venimos trabajando... Por las pistas que hemos visto ahora en tus redes sociales. El tema... contenido. Sí. Pero aparte del contenido, que para mí es muy importante tener un mensaje que trasladar al mundo, eh, también creo que es un tema que, que puedes escuchar y reescuchar. Sí. Como que creo que puede enganchar, fíjate. Sí es parecido el ritmo la composición o, o bueno el tema a, semejante a secreto de agua yo creo que siempre habrán similitudes porque obviamente la sí. voz la identidad sí. siempre soy fiel como a, ¿no? a esa esencia pero dentro de esa um, artista de ese proyecto que estamos creando um, hay diferentes caras, ¿no? Sí. Y se podría decir que esta es otra de ellas y diferente, mm, podría ser, decirse que sí, sí, sí, no. Sí. Vale. Eh, yo me quedo con, con esta parte de, del año pasado que entrabas muy poquito a poquito, pero es, la canción se iba haciendo grande. Es más, incluso con tu vestido a, a, a, a lo alto. Vale. Y bueno, fue precioso, a mí me encantó. No sé si este año la puesta en escena es algo parecido, ¿lo tienes ya ¿tienes estudiado cómo va a ser tu puesta en escena? La verdad es que sí. sí. <risa> es que es una de las partes claro. que más me gustan sí. también. Bueno, sabéis que yo vengo de dedicarme, de hecho, uno de los años de la carrera lo estudié aquí. Sí, sí en de, de Barcelona. Sí. Y, y estudié Bellas Artes, me especialicé en, en estenografía y vestuario. Y para mí todo es, eso. claro, un, un honor poder eh, emplear todo eso que, que he aprendido y que he trabajado para otras compañías, sí. poderlo eh, aplicar a mi proyecto. Es... Entonces, ¿tú también estás tomando las riendas de, de esta puesta en escena? Sí. sí. Es verdad que hay un equipo detrás maravilloso al que uh -huh. se van sumando, de hecho hay unas incorporaciones maravillosas que son uh -huh. súper eurofans sí. y la verdad es que un equipo con eurofans es fundamental porque quién mejor que, que ellos, digo ellos porque a mí sí. cada vez soy más eurofan, sí, pero a... sí, sí, porque claro, antes no, te, no tenía la televisión tan presente. Uh -huh. Sí. Y, y desde la infancia casi no estaba tan en contacto con, con Eurovisión. Sí. Pero ya te digo, ha sido muy intensivo con el equipo brutal. Qué guay. Sí, sí, sí. Entonces, ¿has seguido Eurovisión este último año? Entiendo que sí, pero con anterioridad has ido siguiendo el festival. A través de mi hermana Sara Ramos, que ella es verdad que es. Bueno, ella se presentó, fue candidata a representarnos en Euro Junior. Eh, con el tema navegando por la red, navegando. Internet radio. Bueno, me encanta eso bueno, Entonces, eh, es verdad que a través de Sara que es una pasada eh, su pasión por Eurovisión. Yo siempre digo que como algún año mandemos a Sara, ganamos Eurovisión. Sí. Que, es que claro, Qué desde guay. pequeñita que lo visteis al gozarro que tiene ahora, o sea, no os lo podéis imaginar. Es que yo cuando tu hermana no, estuvo claro. en Euros Junior, yo ya estaba enganchado a Eurovisión y era nada, era muy pequeñito. ¿Nada? Vamos. Sí, yo ya en 2002 ya estaba enganchado fue el año de Rosa sí. y yo hasta, hasta entonces. Sí, pues, es verdad que el año de rosa, yo también, porque... dio fuerte, jovenín, eh? sí. Anoté, sí, exacto fue, fue todo teníamos todos juntos, Sí, fue como una historia que queríamos ver mm. cómo, cómo iba acabando, cómo se iba desenvolviendo. Y ni sí. tan mal, ¿eh? Sí, exactamente, un séptimo puesto, si, si no me equivoco. Mm. Entonces, tu puesta en escena ya la tienes clara. Ahí estamos. ¿Crees que puedes llevar esta puesta en escena al festival de Eurovisión? teniendo sí. en cuenta que el escenario no va a ser el mismo, uh -huh. las circunstancias, etcétera, etcétera. Habría que adaptarlo, supongo. Depende del escenario que, que se plantee para hoy. siempre por la, la edición anterior, por ejemplo. Uh -huh. Supongo que habría que buscar um, alternativas, porque sí que es verdad que está hecho un poco a conciencia sí. a las características del plato del Benidorm Fest, pero, pero siempre teniendo en cuenta de, de que se pudiera trasladar. Exacto. Porque si me encantaría que fuera la misma idea, porque le da mucho sentido igual que sí. en secreto de agua como bien has dicho todo iba creciendo mm. eh, la escena tiene que acompañar el mensaje y, y en este caso por igual sí sí sí totalmente qué guay pues bueno eh, entonces vas a seguir la, la, la esencia que esto esto es lo bueno porque hay muchas veces que eligen elegimos elegimos canción elegimos propuesta de lo que hemos visto esto ha cambiado ahora sea, con Radio Televisión Española, pero antes de eh, cara a Eurovisión cambiaban mucho la escenografía. Pues uh -huh. claro, muchas veces también se vota el conjunto. Okay. Está bien saber que, que vas a ser fiel a esto y que tienes ya algo cerrado. Bueno, pues hablemos de EAEA. Ea. ¿Qué nos puedes contar de, de la canción? Sabemos el título, pero ¿qué, qué nos puedes decir? Pues que, la verdad, estoy súper emocionada de, de ir para adelante con este tema porque nace de, de algo muy personal, que es una herencia tradicional de mi familia, que por parte de padres somos villanos, sí. aunque yo me he criado en Alicante, por parte de Madre Eterna somos alicantinos, sí. pero esa mezcla, bueno, yo creo que, que me ha llevado a un lugar a absorber un poquito de ambas y de mucho más, uh -huh. ¿no? Porque eh, siempre digo que... Para mí, la música de raíz, el folclore flamenco, eh, la música árabe incluso, es, para mí es una riqueza ¿no? que enriquece todo mi imaginario musical. Y, y bueno, pues homenajear a, a mis antepasados y, y traerlo al presente a mi manera, hacerlo mío, para mí es, ha sido un reto, pero. Contenta es muy bueno, porque... Sí, sí, para mí es algo lo que agarran. Igual que el año pasado me, me agarraba mucho a, a la historia de, de ese secreto de agua que había detrás, oh. eh, que le daba solidez ¿no? a la candidatura. Exacto. Porque siempre decía, es que es um, una historia un cachito de verdad, ¿no? Uh -huh. Es un crimen todavía sin resolver, es mi granito de arena para intentar esclarecer y, y llevar a estos formatos, temas a lo mejor no tan esperados, ¿no? Sí, pues... sí, porque a veces hay como el cliché y hay quien rompe así un poco la balanza. A lo mejor en Eurovisión se espera algo más pop comercial, por eso yo te comentaba, si ¿sí tú crees que puedes llegar, yo sinceramente creo que sí, yo he escuchado muchas canciones personales, con eh, poco instrumental más de, de voz, como, como es tu caso. Que han tenido muy buenos puestos y, y además se recuerdan con el paso del tiempo. Mm. Yo hace poco re recordaba, bueno, no te comparaba, pero sí que encontraba una similitud con una chipriota del año 2004. ¿Cómo era? Era una canción súper eh, íntima. O sea, era ella, su voz y nada, un piano y bueno. Wow. Una voz. ¡Wow! No, no, no, no, no, no, pequeñita, la pero ¡Wow! Eh, quedó cuarta. Wow. Sí, y no era de las favoritas ni nada, pero la actuación fue brillante, o sea, sí, sí. traspasó esto tan, tan íntimo, mm. con todas las coreografías escandalosas y muy mm. llamativas que había, sí, sí. ella se supo meterse ahí, por eso digo que si tú crees que puedo traspasar, yo sí lo creo, yo sí lo creo. Pues hay que creer, ¿no?, porque mm. si no, y, y vámonos. Y tanto. <risa> Además, tú tienes la raíz esta, la que muchas veces tienen el cliché de sobre España, el flamenco, esa voz de, de raíz. De, raíz. de, de identidad española, podría sí. decirse. Sí. sí, pero a la vez yo creo que también, lo que te decía, no, muy, muy enriquecida de otras cosas que de sí. pronto te descolocan y dices, pero esto, ¿esto de dónde viene, a ver... Y eso me gusta, porque es verdad que tampoco me sentiría cómoda haciendo el, el cliché, ¿no? Pero sí. Sí, que me, sí que me gusta la idea de que en España no renunciemos a esa parte también muy rica ¿no? que tenemos, que es nuestro folclore, sí. eh, no solamente hecho. el andaluz, o sea, todo sí, sí. el amplio folclore que hay en, en, Por en la península. ¿no? Y, y es verdad que desde Remedios maya no hemos llevado algo así... Mm. Mmm, en esa esencia, no sí. digo que, que lo mío sea. No, pero ¿Eso? Sí, pues, yo lo veo puro. ¿sabes? Ole, olé, olé. Sí. <risa> Además, estoy yo viendo. Creo que te inspiras en la familia, en, en este caso en tu abuela. Sí. Entonces. Mucho... Creo que el amor hacia una abuela es incondicional. Hay muchas veces que a los padres a veces a hacer reproches, a veces a los hermanos. Para los abuelos como que todo es idílico, es un amor de, del bueno, bueno, bueno. Entonces, no sé si la canción va por esta devoción que tenemos a los abuelos. Bueno, o... tiene, tiene mucho de eso también, porque ya te digo, es un legado que recojo uh -huh. esa herencia y que yo quiero trasladar ¿no? para que se siga transmitiendo eh, bueno, ese, ese tipo de de cante, ese, esa manera o ese vínculo incondicional que dices y que yo digo que va más allá de la, de la muerte, ¿no? Porque Ajá. es de generación en generación. Quieres sacar ahí la, las... sí, la inspiración, <risa> a ver, un poquitillo. Vale, te voy a contar un poquito más sí. de lo que ya he avanzado por redes. Ajá. Es que, bueno, esta semana yo considero que se puede cantar no solamente a una criatura, sino que también se podría cantar a un amado. Fíjate lo que te digo. Porque va más allá de, de, de todo. O sea, es una transmisión de amor tan grande que puedes cantársela. Es que yo, te, yo iba a tirar por ahí. Vale, vale, vale. Y veo bien que hayas dicho esto, porque yo te iba a preguntar: esta canción Ea Ea normalmente es cuando cantas una canción de cuna, una nana. Es pero. Un juego, ¿no? Pero alusión a esa nana... Exactamente. Entonces, esto tiene, va a tener otro sentido, puedes recogerla desde otro punto de vista. Siempre hay muchos puntos de vista. Yo creo que una obra no es lo que tú quieres contar, sino lo que al final el espectador va a configurarse con todo su bagaje ¿no?, y su... Total. Sí, eh, pero es verdad que había un juego de partida para mí también, ¿no?, porque uh -huh. si simplemente fuera, que ya es en sí el homenaje, es muy potente, pero... Había algo también de, del juego de, bueno, que viene de aquí pero yo me lo llevo para otro lado y para mí puede significar también Exacto. el dormir o el no dejar dormir. Exacto. Así que con Uf. eso ya te doy bastantes pistas de ¿Qué, qué, por bueno. dónde puede ir la cosa. Es que por ahí quería ir yo porque yo tenía mi cosa esta de... Fíjate, ¿eh? Qué, ¿qué decisión? Voy a tenerlo en, desde otro punto de vista. Voy a saber querer esta canción no, no en el punto de vista que a lo mejor ha escrito Blanca Paloma, uh -huh. y otra persona también va no a poder sentir eso, pero con, con otra persona o, o ese sentimiento. Yo creo que sí, yo creo que ella ha venido para bueno, para mi, mi objetivo: sí. que os haga entrar en trance. Wow. No me digas eso, no me digas eso, Qué guay. El título sea ella ¿Va a estar introducido esta onomatopeya o, bueno, palabra en la canción, en el coro? Eh, mm. ¿Es algo fundamental o es solamente el título de la canción? Bueno, bueno, bueno... ¿Qué te digo? Bueno, vamos a decir que, que sí y vamos a decir que es una parte importante. Mm. De hecho, yo creo que es la conductora al trance. ¿Sí? Vale, porque como yo te he dicho antes, sin grabar, me he imaginado el EAEA Ea de mil maneras. O sea, me lo he cantado bueno, luego... lento, con ritmo, con, de todas las maneras. Entonces, yo estoy expectante porque ya en mi cabeza no cuadraba Y yo decía, ¿la habrá introducido? ¿Estará jugando ahí un poquito también? Eh, hay pues mucho juego en todo, pero eso es verdad que me parecía como un... Un cachito de esencia, de, de, de, de raíz, de, de es que autenticidad. Son, ¿no? son dos letras. Una palabra que dice mucho. E, A, eh. E, A. Es, es, y se repite. Y, y se repite, sí. y se repite. Uy, blanca, blanca. <risa> a ver, es que... Sí, bueno. No digo más. Bueno, deseando que llegue el domingo, lunes... ¿Has llegado a imaginar...? Me he llegado a imaginar una nana, una nana, una canción de cuna, pero esto con tu raíz. Sí que. He ¿Y querido. qué sería lo contrario a una nana, Álves? Una canción más rápida, algo más no discotequero, sino con Dito un poco, sí, exactamente. Bueno, bueno, vamos a hacerlo por ahí. Sí. ¿Una nana raíz? Sí. No. Esta <risa> noche tienes pesadillas. O sea, estoy mezclando dos géneros que. <risa> Bueno, a ver, puede estar muy bien. Eh, mira, ¿qu quién fue Ucrania el año pasado, o sea este año ganaron. El anterior llevaron una canción rave No sé si tú la viste o la recordaste. Luego te la voy a poner. Venga. Y es súper pam pam pam, pero bueno, y va a más todo el rato. Pero esta no empieza ni ni es en ningún momento lenta. Entonces, no sé, no sé cómo encajarlo de esto de. de... <risa> a lo mejor te estoy despistando. Yo creo que sí, por <risa> Yo creo que sí. Ay, madre. Bueno, el 18 tendremos las canciones en, en Radio, radio Televisión Española. El 19 las tenemos en, ¿Las en todas las plataformas. Eh, ¿Qué esperas? Una buena acogida. ¿Esperas también algo... Estoy preparada para todo. Sí. Sé que le, a la gente le puedes colocar, hmm. como te acaba de pasar a ti porque de pronto tienen una idea, aunque la gente eh, está muy preparada para que lleve algo con, con ritmo por lo que estoy escuchando del feedback Me... y, y igual luego dicen, ay pensábamos que era con ritmo y se vienen abajo o sea, estoy preparada porque al final eh, lo importante es que yo estoy convencida de, del tema okay. que voy a defenderlo con todas y que, eh, bueno, tienen muchísimas opciones maravillosas con el resto de mis compañeros, o sea que tienen donde elegir. Genial, genial. Bueno, pues yo estoy expectante a más no poder. Yo vale. Los Eurofans también, además, bueno, ya sabes que vamos a estar ahí esperando a que salga la canción. Los Eurofans que, que, que de mi parte... Se, se han manifestado como los pichones, No sí. hace mucha gracia. Claro, hombre, somos los hijos de, de, de la paloma. Claro que sí. Ay, me encanta. Sí, sí. Es verdad, somos, somos los pichones. pichones. Sí. Es más, ayer dejé unas pistas por mi canal de YouTube en, en la zona de comunidad. Wow. Mucha gente solo dando la pista poniendo un icono ¿no? de una paloma blanca. Mm, ¡Qué bonito! Ya, bueno, ya, ya tenían claro quién era. Estaban ahí, 50-50 casi, casi. Ah, Algunos despistados eh. que aún no, pero... Mm. Pero sí, sí, ya. Tienes que añadir el arco. Sí, ahí ya me exactamente. <risa> ahí te iba a hablar yo, el arco. Mm, te sabes tú esto las a Esto va a estar en la puesta en escena. Yo creo que lo vas a ilustrar. No sé si de la misma manera o de otra manera. Tú crees, ¿eh? Yo tienes creo, clarísimo. Sí. Sí, porque a mí esa imagen es muy potente. La verdad que sí que lo La es... recuerdo y. Creo que en el vídeo de la primera semifinal que cantaste. En la imagen de YouTube sale, sale la esta portada. foto. Sí. sí. Y es, es impactante. Es un gesto que me acompaña hace mucho tiempo y, y la verdad que, que tiene mucha es como... potencia. Sí. sí. Es, esto es fuerza. Es verdad que va a ser difícil superar ese ese Pero quieres ¿no? introducirlo, superarlo, bueno, evolucionarlo. Que siempre se puede, todo se puede evolucionar y desarrollar y uh -huh. eso me gustaría que, porque también significa que está vivo, ¿no? Que, sí, que me acompaño, ¿no? en este viaje con mi música. Eh, pero es verdad que quería incluir, eh, de hecho hay una parte de la canción donde me gustaría que, que el día que la que la el Fest todos podáis participar. Entonces, poco a poco iré dejando pistas de por dónde va la cosa para que la gente se vaya aprendiendo esto. Vale, o sea, vamos, <risa> vamos a ser partícipes de. de Me encantaría, esto. ojalá bien. se pueda, ¿eh? Sabes que además esto es. muchos puntos a los Eurofans cuando participamos nosotros, o sea. No, y para mí también, porque, o sea, yo voy ahí a entregarme, pero es que todo lo que me habéis entregado a mí, o sea, de verdad, es una energía, y de eso me, eso ha sido también un, un empujón para volver a repetir, porque ha sido muy buena mi experiencia, es verdad que el año pasado mis compañeros algunos lo pasaron mal, pero... Mm pero yo espero que esta, este año la gente haya recapacitado un poco y, y lo vaya a llevar de otra manera la toxicidad, aparte sí. porque... Pues, ¿Estás preparada tú para, para esto? Eh... Bueno, este vale. año me estoy como haciendo amigo de las redes porque sí. era como un poco al margen, imagínate, uh -huh. no tenía tele las redes, un poco de fatiga, pero uh -huh. ya te digo que la incorporación de las dalias, la dalia negra se llama, las, la, el colectivo european que me está echando sí. la mano y, y la verdad que me están ayudando a enfocar las redes de una manera que, que estoy conectando tanto con la gente que, que lo estoy disfrutando, es una manera más de, de comunicarme porque para mí mi, mi herramienta, mi instrumento es, es la voz y es con lo que yo me quería dirigir y acercar a, a la gente pero es que al final la gente también quiere conocer a la persona y, y bueno sí es un canal para es, eso. Esto es muy bueno, porque obviamente también queremos esto, un poco de feedback. O sea, o sea saber que... que, que bueno, detrás que, de esa canción, ¿no? Sí. Porque a la gente lo que le importa más es la canción, ¿eh? Y eso está muy bien, porque al final el, el, el claro, festival. festival es de la canción, no de los yo, artistas. yo esto lo digo, puedes enviar a la mismísima Beyoncé eh, que si la sí, canción no entra, al Eurofan... Es que mira, Kate Ryan estuvo en Eurovisión, no se clasificó a la final. Eh, bueno, muchos artistas con renombre, Cascada, que era bueno, cuando se presentó, se escuchaban todas las discotecas, una canción de Mania ella llevó Glorious y quedó creo que el número 20. Ajá. No significa nada tener un nombre si no llevas una buena canción. Entonces, por eso yo creo que contigo, tu voz, Puede funcionar, pero, <risa> sí, te lo digo de verdad, creo que puede funcionar muy bien y llegar a todo el mundo, a pesar de, bueno, yo entiendo que es, en español, integra la canción. Yo creo que no va a importar esto, el idioma, o sea, yo no. creo que tu voz traspasa, eriza la piedra. Bueno, mmm, yo creo que en mi propósito como, como artista, o como, en, en mi proyecto y en la carrera que, que estoy emprendiendo es muy importante eh, que el mensaje no solamente esté en el texto, sino también bueno, en la manera de interpretarlo y en la, en la mm. música, que, en el instrumento que lo acompaña. Y no me importa tanto el, el género, el estilo, sino Obviamente. ya te digo, la manera y desde dónde está enfocado. Y, por, y con ese matiz puede entrar cualquier cosa. Exacto. Entonces por eso me encanta abrir el abanico porque así es como especulación. Sí, exactamente, bueno, ahora vas a dejar que hablemos mucho porque estás dándonos unas píldoras aquí. Bueno, mira, vamos a ir hacia tus compañeros. ¿Qué, ¿Quién te ha sorprendido más eh, al ver que era elegido, al escucharlo, su estilo, a pesar de que no sea similar al tuyo? ¿quién crees que puede ir si no es? si no eres tú, o ¿quién te ha gustado más? wow Es que está difícil, ¿eh? Sí, es porque que... Porque además vienen todos muy preparados. Y mucho nivel. Sí, es que también la gente que ha estado expuesta en programas de televisión, eh, ese camino ya lo tiene muy hecho, ¿sabes? Que mm. al final es muy importante porque tú puedes ser muy buena artista de directos, en teatros, en salas, pero llegas a un, un plató, mm. que es otros timings, otra energía... Sí. Y, wow, que este buena prueba, ¿eh? Como artista, a mí me temblaron a las piernas, te diré. A ver, sí que es verdad que este año los nombres sois muy potentes. O sea... Bueno, que ya te digo que. Mmm, es verdad que yo tengo una trayectoria previa, porque sí. aunque la gente me descubriera el año pasado, vengo trabajando muy duro a la partida, trabajando detrás de los escenarios, delante. Uh -huh. Pero es verdad que bueno, la gente de momentos solo me conoce por el universo. Pues. Yo estoy deseando sí. que vengan a verme a un concierto y de hecho próximamente habrá en Madrid una fecha. Sí. Creo que está casi cerrada. Sí, nos puedes decir... Pues claro que sí. sí. El 12 de enero estaremos en la sala Café Berlín. Y estarán las entradas a la venta, así que atentos porque yo creo que ahí es donde aunque ya conozcáis siempre es Eaea, ahí es donde vais a poder conocer la verdadera esencia de Blanca Paloma porque creo que es donde estoy desarrollando desplegando todo, todo ese abanico de, ese imaginario sonoro mm. qué bien qué bien cualquiera de ellos la verdad eh, es que como hay tanta diversidad de, de géneros mm. que bueno de hecho eh, me encanta, que, que, sea, que así sea. O sea, no conocía el hiperpop, me, sí. me fascina de pronto que esté Rocky Reaper, eh, bueno, las twin Alice wonder me oh, encanta, sí. fue Qué ¿verdad? Wow. A ah, The me gustó mucho en directo, Venus, sí. Venus, ¿cómo canta ese hombre? De verdad. A que tú. lo tenía clarísimo, sí. no, se encantó. Sí. Y, y José Tero, fíjate que no lo conocía yo igual y me sorprendió mucho me sorprendió sí mucho. sí además que, que enseguida nos hicimos amigos muy buena gente sí veo que de, bueno vais comentando por sí, redes de, sí, bueno sí, sí. Compañerismo. compañerismo compañerismo qué guay súper qué sí, bien sí. porque a pesar de que trata. sois rivales sois compañeros somos también somos. genial pues te quería comentar, no sé si sabes que en, bueno, la página de Eurovision Spain hace un sondeo cada año eh, del artista favorito. Eh, ahora mismo no recuerdo el nombre de la ganadora, pero es, el estilo es tan similar al tuyo. Entonces... ¿De del año pasado? De, para este año. ¿Para este año? Para este año, para ir a 2023. De, de, arti de, de artistas sí. españoles. Sí, se hace un sondeo eh, donde los eurofans, eh, eh, suscriptores de, de, de la página, proponemos artistas, uh -huh. estilos, y bueno, y la ganadora sí. fue, pues ya te digo, muy similar a lo sí. que estás trayendo tú. Entonces, la gente tiene ganas... Hay mucha gente que ha votado esto, tu estilo. Es una responsabilidad para ti. Te... Siempre lo es, ¿no? Pero también un orgullo, me mm. imagino. Por supuesto, por supuesto. O sea, esta canción puedo decir me representa, mm. puedo decir eh, la que me mm. divierta. Y sí, o sea que... Que ojalá. Oye, yo, si no llega a la televisión, por lo menos mm. que llegue a la gente, porque... Si solo me gustara a mí, pues oye, sí. me quedaba en mi casa escuchándola. Yo sé pero... que nos va a gustar a todos. Pero bueno, oye, que, que llegue, ¿no? A quien tenga que llegar, a los pichones. Sí. <risa> y, y tan que nos llegara, y a todos los euros porque ya te digo, aparte estamos muy expectantes, tenemos muchas ganas ya wow. de escucharte, como te he dicho. Un nombre sobresaliente, pues es Blanca Paloma. ¡Oh, Muchas gracias. Sí. Te voy a dejar un momentito, por si tú me quieres, me quieres contar algo sobre tu canción, sobre Blanca Paloma, quieres decir algo también a los eurofans. Bueno, quería dar las gracias, la verdad, porque, ya, aunque lo he dicho hace un ratito, ¿no? que es una parte fundamental de que yo esté aquí de vuelta, pero la verdad que nunca había tenido esa sensación de, de, de fandom, ¿no?, de, de fans. Sí. Y, pues lo somos. <risas> y, y hay algo hermoso en eso, porque creo que, que la gente ha, um, se ha vinculado a, a, a mi música y cada vez como se quiere vincular más, sí, conocer mí. más. Y para mí eso también es un aliciente porque ya te digo, yo música voy a seguir haciendo siempre porque es que Por mi, es mi, es una necesidad, ¿no? Es, pero sí que es verdad que aquí como que los fans queremos también acompañar, o sea, en, en este viaje. Es muy bonito. Sí. sí, sí, sí. Sí, porque vamos a ver el nacimiento del artista, de la canción, cómo, cómo va a ser este camino. Mm. Hasta, bueno, el punto final que en este caso es Eurovisión. ¿Tú te has imaginado en Eurovisión 2023? <risa> paso por paso. Bueno. Antes va a venir el Venidor Fest, obviamente, pero tú has soñado ya con esto, has imaginado, has... Bueno, eh, obviamente cuando te presentas dices, existe esa posibilidad, ¿no? El año pasado yo creo que me, me daba más impresión porque era todo tan nuevo para mí, mm. eh, te digo, el formato, ¿no? Mm. Que, que bueno, pensaba, no sé si estoy preparada, y siempre decía, si España está preparada para que yo vaya... a mi canción representa a sí. España Revolución. Yo también lo estoy, ¿no? Pero este año ya voy de lleno porque bueno, si uno no cree en su, en su proyecto sí. ¿sabes? Y, y hay tanta creencia ya desde fuera que... Exactamente. bueno Es que es esto, que también tú puedes creer, pero si no ves que es recíproco. Claro. Esto se, se queda aquí en el aire. Mm. Y no. Eh, ya ves, tienes apoyo, yo ya te digo, yo mis compañeros, de, porque también hacemos radio a veces, sí. eh, a veces participo en un programa de radio, con mis amigos que voy a ver el festival, y bueno, es que bueno, no, no es una responsabilidad, pero sí, estamos como enfocados en ti y, y creemos, de momento no se saben las cantidades, pero... Mira, si no me, le, me seleccionan, me voy con vosotros al festival. Hoy. Porque, bueno, el año pasado no. lo vi desde el comité de... Sí. De, de... ¿Cómo se dice? Del de jurado español. Sí. Ay ah, vale, claro. Claro, entonces no es la misma emoción que estar allí en el plató, ¿no? No. De verdad y que... ¿Qué ser... Si ya... en Rodeado del jurado estaba yo ahí... Pero ya te digo, en televisión española, en, sí. en una oficina. Y ya estábamos como impactados de lo que estaba dándonos Chanel y pensando, wow. Totalmente. <ríe> lo que se viene. Pues tú imagínate. No, no. Eh, mira, me me tocó, voy con vosotros. Me topo sentado justo al lado de la mejor amiga del representante de historias. ¡Wow! O sea, esa chica tenía que venir una ambulancia a buscarla, de verdad. O sea, una, unos gritos, pero. Bueno, los tuyos tampoco me... ¡Wow! se quedarían atrás. ¡Wow! Yo, yo alucinante. Les no. un besito a Chanel. Sí, un besito que, a Chanel. ¡Qué me... maravilla! Fue bueno, sí. fue descalmado. La verdad que qué brutal la actuación. La mi velón. Madre mía, cualquiera que le toque, no, sí, sí. su sucesor se, lo tiene. Seguro que, seguro que, que, que estaréis ahí, ahí. Vamos a por todas. Y tanto que sí, y tanto que sí. Bueno, pues muchas gracias Blanca Paloma por estar conmigo, con, con todos vosotros. Ha sido un placer y un honor entrevistarte. Te deseo toda, toda, toda, toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Te digo, yo no estaré en Benidorm, pero tendré a mi amigo Sergi allí, que, que seguramente vaya a decirte, hey, soy la amiga de Xavi, porque ya me la ha dicho, me acercaré a ella. Y luego, bueno, espero verte en Liverpool y iré... Y espero que seas tú la que está yendo al escenario y a quien grite. ¡Guau! Wow. ¿Vale? Bueno, y si no estaremos ahí como, si como no te gritando vienes? al compañero... Y si no, exactamente, te vienes con nosotros... ¡Hecho, ¿Qué? eh! de verdad, ¿eh? <risa> <risa> <risa> <risa> que te tomo la palabra no <risa> ¡Genial! De verdad, guau, te lo pasarías súper bien. Sí. Bueno, pues aquí hemos estado con Blanca Paloma. Muchísimas gracias. Un placer. Nada, si, si quieres decir algo... Y ya finalizamos. Bueno, pues que ojalá os pellizque el corazón. Y lo que vengo diciendo de últimamente y del pellizco, se levanten del sofá y a Uf. ver si bailan, se duermen o qué es lo que pasa. Ahí lo deja. <risa> Veremos a ver qué, qué nos trae Blanca Paloma. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, la entrevista con Blanca Paloma. Espero que os haya gustado. No olvidéis de suscribiros y darle like al vídeo. Y mucha suerte para, para Blanca Paloma. Muchísimas gracias. Hasta prontito. Chao.